En Chiapas, México, está ocurriendo en estos momentos la Preconferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales y Humanidades sirve para precalentar eh, estas temáticas que se van a tratar en la novena conferencia en Ciudad de México, pero también para abrir un montón de temáticas ya en cada uno de estos encuentros, estos diálogos, eh, de, de estas discusiones, estos debates que se están poniendo en eh, juego. Y vamos a tener la posibilidad ahora mismo de conectar con María Luisa de la Garza Chávez, investigadora del CESMECA del Cuerpo Académico, Estudios Críticos en Comunicación, Política y Cultura, y con Alain Basail Rodríguez, del Comité Directivo de Claxo eh, por medio México, bienvenidos al Infoclaxo, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias, un saludo de estar con la comunidad Claxo, en Claxo TV. Hola Gustavo, un placer saludarte y saludarnos a todos y a todas desde San Cristóbal de las Casas, aquí en el corazón de las tierras mayas. Me, me encanta ahí cómo, cómo organizaron toda esta cobertura que da la posibilidad de tenerlos desde diferentes lugares, con la posibilidad de tener el testimonio de cada uno de ustedes eh, y la verdad de poder conocer, ¿Cuáles son esos debates? ¿Qué es lo que se está poniendo en juego? María Luisa, en principio, eh, digo, ¿cómo fue la inauguración de la jornada eh, en el día de hoy? ¿Cuál es la importancia de un encuentro de estas dimensiones? Que obviamente sirve para precalentar motores hacia junio, pero decíamos, tiene su individualidad, su momento de poder poner en debate y en discusión te muchas temáticas centrales. Bueno, imagínate los temas relevantes que toca Claxo en general, vistos desde un margen de la nación, ¿no? un margen bullente, eh, vivo con las utopías fuertes, pero al mismo tiempo lleno de tensiones, bueno, como todo el país, como todo el continente, probablemente como el mundo ahora mismo. ¿no? En ese sentido, la conferencia inició con mucho entusiasmo, porque participan, eh, muchas instituciones locales eh, la posibilidad de dirigirnos y de recibir retroalimentación a través de las redes sociales pues eh, impone entusiasma también eh, y bueno vinieron eh, pues autoridades de la universidad y, y por supuesto bueno los, la, los jefes máximos del plazo ¿no? a, eh, a la, los directivos y comenzó pues, con una ponencia que, que podría ser un, un eje de toda la preconferencia eh, en el sentido humano, con Karina Batiani hablándonos de, de, del cuidado, de las desigualdades y los cuidados, la necesidad del otro y la otra para la supervivencia. Y después de su eh, charla, siempre además con ese lenguaje claro, directo, eh, vamos, que me comentaban eh, mucha gente que está aquí ¿no? en el Sesmeca y pasó por, la, por el auditorio y, y, y no suelen no, la gente, no son los académicos no son los estudiantes que están más acostumbrados a, a estar en ponencias y me decía le entendí muchísimo ¿por qué no son todas así? Este, entonces eso fue muy grato y eh, pese a que bueno, siempre ya sabes, en las inauguraciones tardamos un poquitín, en fin, bueno, hubo participación, hubo preguntas, eh, bien, bien, creo que eh, sí, de, preguntas tanto de las personas que están, eh, estamos en el, físicamente como alguna virtual, ¿no? También es un gustazo retomar la presencialidad, sí, pues el inicio, muy bien. Se levantó la bandera y allá vamos todos a toda velocidad, pero con cuidado. Exactamente lo pensaba en este sentido, que la, la importancia que tiene un encuentro con, con estas dimensiones. Veíamos, aparte de la participación, lo comentábamos, de la gente del público, porque lo vimos porque hubo una transmisión en vivo este, de, del Sesmeca vía Facebook. Eh, Alain, eh, recién hablábamos de lo que fue la inauguración. Entiendo que vienen jornadas eh, bien cargadas e importantes de debates, de personalidades muy diversas. Si quieres contarnos o adelantarnos alguna de esas cuestiones que vamos a poder ver estas jornadas en, en Chiapas. Claro que sí, Gustavo. Todos te reitero, van a ser transmitidas en vivo, pueden verse en tiempo real a través del, del Facebook y del canal de YouTube del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, el CESMECA, de la Universidad de Ciencias y Artes de, de Chiapas. Además de la conferencia de Karina, tendremos otras eh, tres conferencias magistrales en la jornada de mañana y durante el viernes. Además de, de, de siete mesas temáticas organizadas por los grupos de trabajo de Claxo, en particular por cuatro grupos de trabajo de Claxo que tienen una presencia notable e importante aquí de APAS, pero que han movilizado a sus redes de todo el sur sureste de México y también del de, de, de país en general de Centroamérica y también de, de todo el continente. Estos son los cuerpos académicos, perdón, los grupos de trabajo Cuerpos, Territorios y Resistencias, Fronteras, Regionalización y Globalización, eh, economía feminista emancipatoria e infancia silenciosa ellos han organizado todas estas jornadas como con una muestra de, de todo lo que en unas semanas, en unos días vamos a tener en la Ciudad de México cuando todos los grupos de trabajo de claxo se cuelquen a, a realizar jornadas que sin lugar duda a dudas serán fundamentales para, en la discusión de los temas centrales que movilizan este, este evento también tendremos presentaciones de libros de libros coeditados por Claxo e instituciones locales, entre ellos está la antología esencial de Mercedes Olivera Bustamante, que será presentada mañana en la, en la tarde-noche, un evento que también será transmitido eh, en vivo, y, y que será un momento yo creo que muy especial dentro de estas jornadas, eh, además de bueno, la participación de no solo los centros locales de Chiapas, que, que en Chiapas digamos, somos, son seis centros miembros de Claxo, eh, los que están presentes en estas jornadas, tanto el Colegio de la Frontera Sur, como la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas, como la Universidad Intercultural de Chiapas, el CRESUR, el CIESA Sureste y el CESMET-UNICACH. Todos estaremos, estamos movilizados estos tres días para estas jornadas y también vamos a concurrir en la reunión nacional de Centros Clásicos que tendrá lugar el viernes en la tarde, donde además vienen otros colegas de todo el país. Es la primera reunión presencial que vamos a tener de todos los centros de mexicanos eh, después de dos años y además también muchos colegas estarán conectados vía virtual para hacer de esta reunión otro espacio importante de, donde podamos seguir sumando voluntades y esfuerzos para hacer de la próxima conferencia, de nuestra novena conferencia, ese éxito que queremos todos y, y ser los y los anfitriones de, de, de, esta, de esta gran celebración que siempre son estos grandes eventos de, de en este sentido eh, y sabiendo que van a participar de diferentes actividades, tú recién, Alain, comentabas algunas. Eh, María Luisa, eh, tengo entendido, estaba mirando el programa, participarás de dos actividades, este, por lo menos en base a lo que viene el programa, posiblemente de algunas eh, otras. Una relacionada con eh, los nuevos desafíos de los pobrados, respuestas locales. Digo, entiendo que vivimos en un momento en el cual, eh, parece que lo educativo ha explotado un poco por los aires en relación a eh, los desafíos que nos planteó la pandemia, ¿no? Digo, ¿qué, ¿qué es lo que sucedió con eso? Digo, mucha gente, hablábamos en la anterior entrevista, ¿no? Unos niveles de exclusión muy grandes de algunos sectores de, de las comunidades, sobre todo los sectores más pobres de las comunidades, con difícil, difícil, dificultades, perdón, de acceso a, a lo educativo. Digo, ¿cuál es el panorama ahí en, en lo local? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó? Digo, ¿Cuáles son esos lazos a reconstruir, esa red a reconstruir con respecto a lo educativo después de dos años en alguna medida de pandemia. eso Hablaremos por la tarde eh, hoy y participará gente que fundó la red de postgrados públicos de San Cristóbal y gente nueva que, que ha estado y ahora es responsable del programa de programas de posgrado. Es eh, una iniciativa que se basaba, digamos, en la buena fe y en, la, en el compartir problemáticas con nuestros alumnos, problemáticas a la hora de ir al trabajo de campo. Eh, un poquito el problema es que si las cosas no se institucionalizan, pues se quedan en la buena voluntad de la gente, ¿no? Y, y en algún momento, por diversas razones, eh, tomamos caminos diversos, varios de los que estábamos ahí. Y bueno, hoy yo supongo que plantearemos que no sea un rótulo, porque no era un rótulo, ha sido un espacio de formación estupendo, porque uh, nuestras instituciones en San Cristóbal no son numerosas. Nuestros posgrados son realmente, digamos, cuando muchos tienen 20 estudiantes, a veces menos, ¿no? Entonces, y además, en el caso como el nuestro, son muy diversas sus investigaciones la red de posgrados les permite a ellos conocerse y comparar también si sus son buenos o malos, pero en ese sentido buscar lo mejor de cada casa. Y ya que estamos estos centros de investigación aquí y a veces los profesores, bueno, podemos tener o no diálogo, pero que ellos lleven a su nivel eh, pues la, la resolución de dudas, de problemas en campo, de problemas de teóricos, metodológicos... Y, y la verdad la gente eh, antes de la pandemia que pudo vivir esos cursos eh, intensivos, a veces breves y otros no tanto, que abarcaban desde problemas de redacción, porque en esta zona algunos de nuestros estudiantes no tienen el español como primera lengua o como lengua materna y tiene su dificultad, entonces iba desde ahí hasta perderle miedo al inglés, ¿no? hasta cómo hacer búsquedas bibliográficas efectivas para buscar fuentes que te apoyen en tu proyecto. Y, y todo eso es sumamente útil. Eh, tenemos una retroalimentación, la verdad, muy satisfactoria. Eh, y cuando los recursos, que son pocos, de cada una de las instituciones se juntan, no se suman, se multiplican. Así que vamos a ver cómo va por ahí la cosa. Agradecerles enormemente a los dos porque sé que están con un nivel de intensidad muy grande, digo, organizar algo de estas dimensiones. Eh, eh, a la India, lo sé, digo, tan cerca de la conferencia, realmente exige un nivel de esfuerzo muy grande. Sabemos que se está haciendo sobre la base de mucho esfuerzo, pero también que es muy satisfactorio un encuentro con estas características, no solamente por la lógica de preparar lo que va a venir, sino por poner en eje muchas de estas discusiones. Estaremos siguiendo muy atentamente. Estamos compartiendo por las redes de Claxo todos los datos con respecto a la preconferencia y, obviamente, desde aquí el Infoclaxo, el seguimiento total. Así que agradecerles, María Luisa de la Garza, eh, Alain Bazail, muchísimas gracias por este encuentro, por la posibilidad de hablar. Y ya en segundos nomás tenemos algo así como un segundo móvil eh, en otra parte de, de donde están ustedes para poder hablar y que nos den más detalle estos encuentros. Gracias en serio por este encuentro con Ahí estábamos hablando. Ahí estábamos hablando entonces con ellos. Muchísimas gracias por, por el encuentro. Estábamos con, con Alaín este, y con María de la Garza, que nos daba la posibilidad de poder tener detalles bastante concretos de lo que sucedía. Pero como decíamos, casi como si fuesen móviles en diversos lugares desde Chiapas, nos da la posibilidad de conectar con otros de los participantes, otros de los integrantes y en esta segunda salida vamos a hablar con Carlos de Jesús Gómez Abarca del Grupo de Trabajo de Infancias y Juventudes y también con Verónica Idé Paredes Marín de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Bienvenidos a los dos este, nuevamente, digo, porque también están desde Chiapas y vamos manteniendo diversos contacto contactos. ¿Cómo están ustedes? Hola Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos desde Chiapas pues a ti a toda la audiencia. Estoy con Vero Paredes, de aquí de CESMECA, el Observatorio de las Democracias, y tu servidor también desde CESMECA. Eh, en ese sentido, preguntarles en, en, primera, en primer término, digo, eh, Carlos, Digo, hablando de infancias y juventudes, recién veníamos haciendo algo así como un mapeo de lo que fue sucediendo porque hablábamos de la red eh, INJU. Pero aprovechar también para hablar contigo, digo, ¿qué es lo que está sucediendo con las infancias y las juventudes? Entiendo que vas a hablar sobre eso desde el sur de México y de lo que sucede en Centroamérica con las infancias y las juventudes. Vimos una Latinoamérica y en un Caribe movilizado, dinámico, eh, pero también, con juventudes eh, marginadas, eh, posiblemente con el, el sufrimiento más fuerte con respecto al tema laboral, a lo educativo. Digo, muy a grandes rasgos, porque entiendo que exige una profundidad muy grande, pero ¿cuál es tu análisis de estos dos años de pandemia que han puesto en jaque a las infancias y las juventudes muy fuertemente? Sí, Gustavo, mira, pues en primer lugar estamos muy contentos de poder contribuir a los diálogos que se van a realizar en este en el marco de esta preconferencia porque justamente hace alrededor de 10, 12 años tuve la oportunidad de participar en escuelas MOS, eh, en algunos encuentros de la Red INPU, en donde también pudimos intercambiar experiencias con gente de diferentes lados de América Latina y el Caribe y eso yo creo que es eh, ha sido muy rico, ha permitido tener una perspectiva más amplia de lo que sucede en el continente y más allá y eh, pues este marco nos da oportunidad de nueva cuenta de poder dialogar con personas con las que hemos venido tejiendo diálogos, construyendo redes de colaboración, eh, y entre ellas, pues bueno, en la Mesa de Infancias y Juventudes, en el sur de México y Centroamérica, estará, estaremos platicando con Candida Chévez, con, de El Salvador, con Jenny Herrera, de... Guatemala, con Katia Núñez, aquí de San Cristóbal de las Casas, también de Chiapas, con Nora González de Costa Rica, con Iván Porras de, de Chiapas y también estaremos dialogando eh, con Juan Romero, ¿no? también ya un viejo conocido de Glaxo. Esto para, para decir que estamos muy contentos de retomar estos diálogos y sobre un tema pues, que en particular nos ha pues en el cual hemos ido eh, trabajando, conociendo, tratando de explicar lo que ha sucedido con, la, con las juventudes en América Latina y el Caribe desde hace varios años, un grupo, un sector de la población que como tú bien dices, por un lado experimenta todas estas, eh, con particular intensidad, diferentes problemáticas como el desempleo, como la violencia estructural, como los encabezan los procesos migratorios, encabezan también... Eh, ...diferentes indicadores como la deserción escolar... ...como también las afectaciones de, pues, la, la difícil, el difícil acceso a los sistemas de salud... ...y tenemos, pues, un, un grupo poblacional que, que en definitiva experimenta con una particular... ...y mayor intensidad diferentes problemas, pero que al mismo tiempo eh, nos ofrece la posibilidad de pensar posibilidades de cambio porque también encabezan pues, muchos de los grandes movimientos, movilizaciones que hemos observado en los últimos 10, 15 años en América Latina, desde Brasil, Chile, eh, pasando por Centroamérica y Nicaragua, desde hace algunos años vemos también el escenario el tan conflictivo y el papel tan protagonista de los estudiantes en eh, México, sin duda, eh, en fin, tenemos pues un sujeto eh, también complejo, porque evidentemente eh, en función de sus diferentes condiciones y accesos que tienen a diferentes eh, accesos a, a, a la educación, a, pues, en términos de clase también, termina siendo un sujeto pues, bastante eh, plural y diverso, al que toca comprender en términos muy situados, ¿no?, eh, comprender desde desde contextos muy particulares pero al mismo tiempo implica el, el reto el desafío de eh, tener en, en, en perspectiva este mosaico más amplio no a nivel a nivel latinoamericano a nivel global de lo que es, eh, en términos de otras experiencias de, de movilización y de participación para poder contrastar ¿no? entonces esto para decirte que creo yo que lo que se puede decir desde chiapas y centroamérica es bastante interesante, porque si bien vamos a estar refiriendo eh, lo que hemos conocido, lo que conocemos y todo lo que nos falta por conocer de este sujeto tan, tan plural y tan complejo, eh, al mismo tiempo, eh, pues vamos a estar espequeando hacia lo que se ha conocido y se conoce de este mismo sujeto, pero en otras latitudes, ¿no? Yo creo que el sujeto de, de Chiapas y, y centroamericano, el sujeto joven, es un excelente referente para conocer lo que pasa también de manera exacerbada en, otro, en otros contextos latinoamericanos. Eh, en este camino decíamos que va a haber muchísimas actividades y entiendo, Verónica, que estarás participando como moderadora de la presentación y que tiene una proyección en paralelo este, de un film. ¿Esto es así, digamos? Y habla... Yo tengo entendido violencia, clasismo y racismo juvenil en la ciudad de Guatemala. Este, digo, entiendo que en el marco de una película que ya tiene unos años, pero en lógica de reiteración que se dan en la actualidad, digo, porque si uno, por ejemplo, hoy en términos por ejemplo, de acceso a la salud, por ejemplo, las dificultades de acceso a la salud, discriminatorias, de corrimiento, en donde el impacto, digo, en base a lo que, por ejemplo, recién nos decía Carlos, de las juventudes, es brutal, pero si nos quieres contar un poco más con respecto a esta actividad. Gracias, mil gracias. Pues eh, gracias Gustavo, gracias a la audiencia que está con nosotras y con nosotros. Pues mira, no es una película antigua, en realidad es una película muy nueva, es del año pasado, solo que se llama 1991. Okay. Y es todo el... <ríe> ¿Perdón? No, perfecto, mira, es una película, se llama... ese es el título, 1991. ¿Y sobre Así qué versa? Por dónde, ¿Por dónde avanza? Digo, entiendo por los títulos, eh, podemos hacer unos lineamientos, pero ¿por dónde va? Sí, bueno, es una película que aborda eh, un fenómeno que eh, fue de posguerra en Guatemala, previo a los acuerdos de paz. Habían eh, pues, acciones de violencia dentro de la ciudad de Guatemala, donde había eh, grupos eh, que se violentaban, donde tenía que ver las, la cuestión de clase, la cuestión étnica y, eh, bueno, la película aborda esta, estos procesos de dificultad de los jóvenes de llevar eh, pues todas las eh, violencias que habían recibido durante años y que se reconvertían en pues, todas estas situaciones. Eh, y se llamó cacerías, los viernes de cacería, donde salían ciertos grupos a eh, pegarles a los grupos, por ejemplo, habían de clase alta y clase baja. Y había una confrontación constante entre estos grupos. Entonces también tiene mucho que ver con la cuestión de juventudes, cómo se ha construido la impunidad en Guatemala, porque esos, esos procesos de violencia actualmente no han sido juzgados, hubieron muertes en estos procesos. Entonces va a estar eh, la doctora Gabriela Escobar Urrutia de la Universidad eh, Rafael Andívar de Guatemala exponiendo justo antes de la película, la película no vamos a poderla transmitir en vivo por cuestiones de, de derechos, sin embargo, toda la presentación de Gabriel Escobar Urrutia, vamos a, a tenerla en vivo y quien nos va a explicar cuáles fueron todos estos procesos y estas dificultades de las juventudes en inicios de los 90 en Guatemala. Pensaba mientras te escuchaba, Verónica, digo, en, en la contundencia de los procesos históricos, en, en las sociedades o en las construcciones de las sociedades futuras, ¿no? digo Hace un rato hablábamos sobre sin presente no hay futuro, esto de siempre plantear en la juventudes son el futuro, son el futuro, pero sin una estructuración de, de sostener la lucha contra las desigualdades en el presente, digo, sin eso evidentemente no hay futuro, ni hay sociedad futura, digo, eh, ¿cómo, ¿cómo has visto, Verónica, en, en estos tiempos de, de pandemia, cómo se han dado algunos de estos procesos? Digo, parte de la construcción de las democracias, es difícil tener democracias sólidas sin inclusión, eh, sin la posibilidad de, de acceso a, a diferentes cuestiones. Digo, ¿cuáles son por ahí los ejes que se han puesto en crisis eh, en estos dos años o que se han profundizado ¿no? en el marco de desigualdades previas? Bueno, ya que estábamos hablando de la memoria histórica y justo esta película retoma pues, parte de memoria histórica guatemalteca, tenemos que eh, recordar que los procesos centroamericanos son de democracia, son muy débiles, y por tanto la pandemia afectó de manera realmente grande en cuestiones de salud, de acceso a derechos, restricción de derechos incluso, hubieron estados eh, de excepción en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, sobre todo, toda la parte norte de Centroamérica. Entonces, reflejar estas, como decía, todas estas problemáticas que venían desde las dictaduras de los ochentas y lo vemos ahora cómo se están replicando y sobre todo estos mismos actores cómo están aprovechando las impunidades del ayer para construir justamente impunidades hoy día ah, y por supuesto, perdón, la pandemia que funcionó eh, como lo ideal para ellos para todo lo que es corrupción Centroamérica está lleno de corrupción actualmente y tiene que ver con, eh, pues, compras directas de, a partir de la pandemia y todo. Entonces, está relacionado. Eh, Carlos, en este, en este camino, digo, vimos unas juventudes, hablábamos hace un rato, relacionadas con la movilización, con la presencia en las calles. Digo, digo en paralelo que existía el Quédate en Casa digo Vimos unas juventudes muy movilizadas en algunos sectores. Digo, Chile fue uno de los espacios, Colombia fue otro de los lugares, pero también eh, se vio eh, en las calles de, de Brasil, digo, en muchos lugares. ¿Qué pasó eh, en Centroamérica digo, con respecto a esto? Porque recuerdo en El Salvador, con quienes hablamos hace un tiempo, hace unos meses atrás, digo movilizaciones importantes también de algunos sectores de las juventudes, con respecto a plantear el tema de las disidencias, este, y de la libertad sexual en la calle, digo, y ponerlo en el eje del debate. Digo, ¿Qué está pasando en Centroamérica en base a tu análisis con respecto a las juventudes y la movilización? Sí, bueno, yo quisiera retomar algo que mencionabas, que mucho se dice y se mitifica en torno a la juventud, ¿no? Tanto en un sentido conservador, en el sentido de que hay que formar a las juventudes, pero también en un sentido revolucionario, ¿no? que son justo estas juventudes las que tendrían que transformar este mundo que, que dejamos. Y yo creo que, que valdría la pena eh, ver que es un sujeto muy eh, plural, ¿no? muy diverso. Por me, ponerte un ejemplo, en Nicaragua, jóvenes son eh, estos amplios sectores estudiantiles que salían a manifestarse a las calles, pero también muchos son jóvenes estos, estos grupos eh, que están también al servicio. En, del Estado, ¿no? el gobierno de Ortega, que también están saliendo a las calles para eh, servir como grupos de choque, ¿no? Jóvenes son también estos, eh, estas personas que encabezan los procesos migratorios de, que, del Triángulo Norte de Centroamérica hacia, hacia Estados Unidos y que muchos están quedando en, en las fronteras de, de México, frontera sur, frontera norte y otros estados de, de la República, y, eh, y bueno, Retomando este punto que mencionas, durante la pandemia, pues observamos también que justamente eh, son quienes jóvenes, quienes, quienes nos hacen ver otra dimensión que quizás no estaba eh, tan vista, que tiene que ver con la carencia de derechos laborales. Observamos durante la pandemia que por un lado, si bien la primera parte por las restricciones, eh, la protesta fue eh, disminuida, eh, fue incluso muchas veces sancionada y criminalizada, restringida por el uso de lo, que, lo que implica el uso del espacio público durante la pandemia, pero observamos que después de los primeros seis meses, las protestas empiezan a emerger de nueva cuenta, a pesar de todas estas solicitudes de los gobiernos de, de México y Centroamérica y restricciones del uso del espacio, empiezan a aparecer, empiezan a aparecer también nuevas formas de protesta o actualizaciones de los repertorios de protesta que se dan a través de las formas virtuales, ¿no? Eh, empiezan a aparecer también viejas demandas, por ejemplo, en México, en el sur de México, sobre la violencia que se experimenta en términos generales, pero particularmente sobre la violencia que se ejerce sobre las mujeres y los feminicidios. Y, y vemos viejas demandas, pero al mismo tiempo empiezan a aparecer nuevas demandas, como son también esta dificultad, a demandarse la dificultad y el acceso a los servicios de salud, el acceso también a derechos laborales para personas que están eh, pues en primera fila y, y con amplias posibilidades de contagio, siendo quienes están encargándose de actividades denominadas esenciales, el sector salud salud también empieza a aparecer con, con demandas particulares y yo creo que en medio de todo esto pues están ahí las, las personas jóvenes también, eh, encabezando muchas de estas de estas movilizaciones un otro tema importante que salió durante la pandemia y que tuvimos la oportunidad de registrar en nuestros seguimientos desde el Observatorio de las Democracias es también el tema de, de, del, del racismo ¿no? Que, que no deja de ser un tema preocupante, lo hemos visto en diferentes eh, partes de América Latina, lo hemos visto en, en, en Estados Unidos vemos, eh, es decir, vemos que es una continuidad, y al mismo tiempo vemos que no deja de ser una, un tema de preocupación sobre los cuales también eh, las y los jóvenes están colocando y alzando la, la voz, ¿no? Un poco para colocar el, el panorama. Eh, en este sentido, agradeciéndoles enormemente por este contacto, ayudarnos a reflexionar. Primero, te tengo que decir, Verónica quiero ver esa película, no sé cómo voy a hacer para conseguirla, si la van a pasar en algún lugar, pero por ahí cuando nuestra próxima visita a México, ahí buscaré algún lugar para poder acceder a la, a la película y poder verla. Pero entiendo que más allá de lo de la película se van a hacer transmisiones de, de estos encuentros, van a estar eh, en, digo, en versión virtual para la gente que no esté en Chiapas, pero que sí quiera verlo y participar por lo menos viendo cada uno de estos encuentros, ¿no? Así es, vamos a estar, pues estamos en el Facebook Live de Sesmeca y en el canal oficial de YouTube de Sesmeca también, estamos pues transmitiendo y supongo que pronto les llegará la película, les digo, apenas está saliendo a festivales, es muy reciente, entonces supongo que llegará en algún momento a la Argentina. Esperemos que así sea y la invitación para los y las realizadoras de, de la película para que estén en el Festival de Cine de Claxo. Por ahí es un buen espacio organizado con la gente de Ficunam y eso por ahí sería un lindo espacio este, para poder proyectar esa película y también poner en el eje de debate estas cuestiones. Muchísimas gracias a, a los dos en serio por, por estar del otro lado, por ayudarnos a reflexionar, por traernos. Eh, algo, por lo menos una puntita de lo que va a ser este encuentro de la preconferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales y humanidades. Así que Carlos de Jesús Gómez Abarca y Verónica Ide Paredes Marín, muchísimas gracias por estar aquí en el Infoclaxo.